Le damos la bienvenida al proyecto Grace y a este vídeo de aprendizaje sobre cómo construir su propia tienda en línea. Hoy en día se puede comprar casi todo en línea. Debido a esta disponibilidad, las tiendas virtuales cada vez son más populares y más fáciles de crear. Aún así, hay muchos aspectos a tener en cuenta antes de crear su propia tienda en línea. En este vídeo analizaremos qué hay que tener en cuenta a la hora de abrir una tienda en línea y qué consideraciones hay que hacer, tanto desde el punto de vista creativo como técnico y financiero. Antes de abrir una tienda en línea, ¿cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta? ¿Cuál es el público y su clientela? Básicamente las personas que comprarán su producto y a las que intenta vendérselo. Si vende juguetes para niños, sus principales destinatarios serán los niños y sus padres. Si su producto está relacionado con actuaciones, su público destinatario serían las personas interesadas en la danza, el arte y la cultura, y los turistas. ¿Qué vende y cuál es su producto? Si su objetivo es hacer que la gente visite un museo, necesita entender que es necesario más tiempo para explorarlo que para pedir comida en línea. Tiene que considerar lo que esas personas necesitan al visitarlo. Quizás quieran saber más sobre el contenido de la exhibición, el aparcamiento, los restaurantes de la zona, cuánto dura una visita, etc. Por lo tanto, es esencial pensar en cuál es su producto y lo que quieren saber esas personas para captar su interés, así como invertir tiempo y dinero en él. ¿Cuál es su atractivo comercial? ¿Qué hace que su producto sea especial en comparación con otras ofertas? ¿Por qué debería visitar la gente de su tienda en línea y no hacer uso de otras más conocidas? Un buen consejo es investigar a la competencia. ¿Qué ofrecen? ¿Cómo promocionan su servicio? ¿En qué se diferencian del suyo? ¿Qué imagen quiere representar en su tienda en línea? Siempre hay ciertas expectativas con respecto a los servicios y productos. Cuando va a un restaurante de comida rápida, espera un diseño, unos colores y un ambiente diferente a los de un banco. Por lo tanto, es importante pensar en la imagen que quiere dar y mostrarla en su tienda virtual. ¿Quiere mostrar una imagen creativa, colorida y lúdica? ¿Quiere trabajar con colores más oscuros y más elegantes? Esto debe estar siempre relacionado con su producto, su punto de venta único y su público. Si está promocionando algo para niños, los colores más brillantes son más adecuados que cuando ofrece su producto a los aficionados a la ópera. Encontrará información más detallada sobre cómo preparar de forma creativa su tienda en línea en el módulo 3.2 del proyecto Grace. Siguiendo con el último punto, también hay que conocer las leyes de derechos del consumidor. Si vende a nivel local o nacional, solo tiene que tener en cuenta las leyes nacionales para las tiendas en línea. Pero si su objetivo es vender a nivel europeo o internacional, tiene que considerar también diferentes aspectos legales. Hay muchos portales de información disponibles en Internet con información al respecto. No olvide informarse sobre las leyes de venta en línea, que es lo que estamos tratando. Los impuestos son difíciles de afrontar, pero son una necesidad en nuestra vida diaria, tanto profesional como privada. Al crear una tienda en línea, hay que tener en cuenta los impuestos de los distintos países y qué leyes fiscales son válidas para su tienda. Además, no olvide pensar en el cambio de divisas en la tienda en línea si vende a países con monedas diferentes. Encontrará información más detallada sobre el aspecto legal en el módulo 2.3 del proyecto GRACE. Una vez aclarados todos los demás puntos, hablamos del diseño. Antes de empezar a pensar en el software y en los costes, hay que pensar en un nombre y en un dominio, o en el nombre del sitio web para la tienda. Hay que comprobar si el nombre del dominio está disponible. Puede comprobarlo en sitios de alojamiento web y otras páginas, por ejemplo United Domains. Después de aclarar el nombre y el dominio, puede empezar a pensar en un plan de marketing. En este paso debe pensar dónde quiere promocionarse, dónde está su público, cómo puede llegar a ellos, qué tipo de promoción puede ser interesante para ellos y hacer que pidan más información. Esto comienza con una simple cuestión de si usted se encargará del marketing o contratará a un profesional para que lo haga por usted. Sin duda, los profesionales parecen una mejor opción pero también tienen un coste. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta su presupuesto. ¿Cuenta con el presupuesto necesario para iniciar una campaña de marketing profesional con otra empresa? ¿Cómo es un plan de costes cuando quiere promocionar algo en revistas en línea o redes sociales? Al contrario de lo que parece, la promoción a través de las redes sociales no es tan fácil y gratuita como se suele pensar. Aparte del aspecto del marketing, también hay que tener en cuenta los costes de la tienda en línea y del propio producto. ¿Cuánto cuesta abrir la tienda? ¿Cuánto tiempo y dinero se invierte en su mantenimiento y cuánto cuesta crear el producto? Si vende entrada, debe considerar cómo llenar su tienda a lo largo del año. ¿Habrá ofertas y eventos durante todo el año o habrá una temporada baja? ¿Cómo puede cubrir esa temporada baja? Crea un logo. Una vez que haya creado un plan financiero y de marketing, puede empezar a trabajar en su identidad visual. Piense en la imagen que desea dar y deje que influya en el diseño del logo de su tienda. La identidad visual es importante, ya que contribuye a la creación de la marca y permite que la gente recuerde más fácilmente sus productos y su tienda. Si no contrata a un profesional para crear su logotipo, también puede crearlo en programas de diseño como Canva, disponible de forma gratuita en línea, o Adobe Photoshop, si ya tiene una suscripción. Hay muchos artículos útiles e instrucciones en vídeo en Internet sobre cómo crear un logo adecuado. Encontrará información más detallada sobre las finanzas, el marketing y la identidad visual de las tiendas en línea en el módulo 3.2 del proyecto Brace. Una vez que haya planificado el marketing y el presupuesto, puede continuar con los aspectos técnicos de su tienda en línea. Internet ofrece muchas opciones diferentes de software y alojamiento de sitios web para tiendas en línea. Algunas más sencillas y fáciles de usar para principiantes, otras un poco más complicadas, pero que ofrecen más funciones y opciones. Encuentre ejemplos de software y más detalles sobre las ventajas y desventajas de las funciones en el módulo 2.3 de Grace. A menos que ya esté conectado al servicio de la tienda en línea que está utilizando, tendrá que instalar un método y un proveedor de pago. Para ello, debe considerar de nuevo a quién le vende. Algunas personas están acostumbradas a pagar con Paypal o con otros métodos de pago rápido, mientras que otras pueden estar más familiarizadas y cómodas con la tarjeta de crédito o domiciliar los pagos. Antes de decidir qué método de pago instalar, infórmese sobre las condiciones del contrato que deberá cumplir. ¿Cuánto tiene que pagar al proveedor de pagos? ¿Qué porcentaje obtienen ellos de las transacciones de pago en su tienda? Elija un método de entrega. Tanto si vende entradas como un producto o un contenido digital, la cuestión es cómo recibirá el cliente su compra. El contenido digital puede enviarse mediante un enlace, pero siempre corre el riesgo de ser compartido ilegalmente. Las entradas pueden enviarse por correo electrónico y luego pueden mostrarse para su validación digital o ser impresas en casa. Si tiene que enviar el producto al cliente, lo mejor es informarse sobre los posibles servicios de mensajería en su país e informarse sobre sus precios. Algunos también ofrecen precios especiales para negocios y empresas. No olvide informar a sus clientes sobre la duración aproximada del envío, las posibles aduanas a pagar y los métodos de envío. Una necesidad para toda tienda en línea, las opiniones y la atención al cliente. ¿Cómo pueden los clientes ponerse en contacto con usted en caso de problema, incidencia u opinión? ¿Se pondría en contacto por correo electrónico? ¿Un formulario de contacto? ¿Dónde pueden dar su opinión? ¿Responderá usted directamente o se encargará de ellas otro empleado? Informe al cliente en su tienda sobre el tiempo que tardará aproximadamente en responder para que sepa cuándo lo hará. Continuando con el último punto, ¿cuál es su política de devoluciones y reembolso? Hay un contexto legal para esto, pero también margen de decisión por su parte. ¿Cómo aceptará las devoluciones y cómo las reembolsará? ¿Cuánto tiempo tardarán? Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, hay algunos consejos sobre cómo apoyar la creación de su propia tienda. Investigue su competencia y aprenda. Ya sea como ejemplos de malas o buenas prácticas, aprenda y averigüe cómo quiere diferenciarse de ellos. Muchos servicios de software también tienen una versión gratuita limitada o una versión de prueba gratuita. Pruébelo y averigüe si ese software es para usted y sus necesidades. Si no está seguro de algo antes de comprar, asegúrese de ponerse en contacto con atención al cliente y preguntar. Esto no solo le proporcionará la información deseada, sino que también le permitirá conocer su política de atención al cliente. Si tardan varios días en responder, si le dan información útil y si son eficaces y le apoyan. Es posible que lo necesite más adelante, por lo que siempre es bueno conocer los servicios de asistencia. Internet es muy amplio y está lleno de reseñas, ya sea en vídeo o texto. Infórmese, investigue las reseñas y averigüe si el producto es realmente como se promociona o si el servicio tiene una bonita fachada pero esconde sorpresas en su interior. Así pues, estos son los puntos más importantes a la hora de crear su propia tienda en línea. Por supuesto, hay otras instrucciones útiles disponibles en Internet si quieres saber más. Ahora que está preparado, es el momento de empezar a desarrollar.